calores! Mira, que hoy vengo por aquí a enseñaros unas compritas que hice en el en dos bazares de aquí de Cádiz de Chiclana uno en el que voy siempre yo y en otra y el otro pues en otro bazar que está al lado y mira lo que compré me parece súper bonito mirad compré estas cartulinas que son metalizadas y son grandotas esta que es como en rojo y rosa. mira esta de mi en plateado. Y mira esta que bonita. Estas son. Esperar, no sé si lo estoy dando o Y esta, mira son mariposas. A ver si se ve. Mirad, son maripositas chiquititas. Y me parecieron muy bonitas. Y cogí una de cada. ¿Vale? Y yo la quería enseñar. La verdad que son muy, muy chulas. Mira, esta por los filos mmm, parece que pierde un poco el color. No lo no sé. Es muy bonita. Y son metalizadas. Y son de MP. Que lo he visto. Uy, a ver. Ahí. Mira. Pone MP. Y después me encontré. Me lo voy a enseñar ahora que me he gastado. Esto. Que yo creo que es. A ver. Esto. Que yo creo que es una especie de goma eva, pero al tacto parece por bien. Y ahora, se araña con mirarla, ¿eh? Mirad, y cogí, como es la primera vez que la veía y no la he visto nunca, cogido en este verde, esta que es plateada, cogí dos también. ¿Veis? Y por aquí, mirad, es blanca. Bueno, blanca está de la mierda, pero, perdón. Pero, pero bueno, lo vamos a por aquí. Esta es en un azul fuerte. ¿Veis? Son metalizadas, ¿eh? Y esta, mirad qué rojo más intenso tiene. ¿Veis? Y cogí dos de cada. Y después cogí, bueno, mirad, la goma eva normal. Una en blanca, otra en color y dos en color carne. Uf, a mí, yo la voy a enseñar. Y me faltan algunas. Que creo que se me ha quedado en el coche. Mirad. Este en color carne. Este más intenso y cogí otra, esta blanca y otra blanca y otra marrón chocolate. Sí. Esas se me que en el coche porque ¿Por no las llevo aquí. Pues me faltan dos. Bueno, copense, la que me aquí está. Porque además venía con como, como una goma. No me ¡Mmm! coche, que... Bueno, no, no. bueno copense, esa voy a no, pues. ser. Pues aquí así que puede ser que esté por Bien. En este bazar también encontré un montón de cosas nuevas que me gustaría compartir con vosotras. Bueno, mirad, también cogí dos láminas de pizarra estas magnéticas para los, para los troqueles, sobre todo para esto, para los troqueles chiquitillos, ¿veis? Que los tengo por aquí desperdigados. Que es que estoy haciendo los troqueles de lácteos y lo estoy desmontando para troquelarlo ¿lo veis? Y compré estas dos. mira que estoy haciendo? A ver si os lo enseño. La casita de la hada, que creo que la que tenía por aquí. Pero ahora no la veo, pero está por aquí. Está todo troquelado y todo puesto para... Ahora la enseño. Voy a, voy a mirar ahora por aquí a ver si... Ah, es que tengo el mantejo, a momentita. ¿Ves? Que estaba troquelando, ¿no? Y no se Lo que es el troquel. Dices que... Estaba haciendo Bueno, vamos a dejarlo. ¿Qué? ¿Qué? ¿El ¿Qué? ¿Qué? ¿El qué? No puedo bajar. Voy. A pasácalo. Porque es que no se cae ni debajo de agua. De verdad. Bueno, chicas, os estaba enseñando que había comprado estas dos pizarras magnéticas en el bazar para poner los troqueles y guardarlos dentro de un sobrecito aquí no tengo solocitos, pero bueno. Y he deshecho esto, que era el troquel de la casita. No está terminado, ¿eh? Porque es que no, no puedo, no puedo, no doy abasto. Y mira voy voy pegando esto, porque esto es para hacerlo en una tarjeta. Pero yo no quería hacerlo en una tarjeta. Entonces, yo lo quería hacer aquí, así. ¿Veis? Tengo aquí ya cogida y esto, no sé por qué no para. Ahí. ¿Veis? Esto que va ahí, así va así algunos lo he troquelado en, en fieltro y el otro pues es un fieltro un poquito más gordo y, y veis esto iría ah, esto va así esto va aquí ve, y esto va este sería el queda otro este el sombrerete del que lo he hecho en el sombrerete de la casita de la seta o del bosque, veis, que lleva por techo una florecita. Y esto iría más o menos así, pero bien puesto, ¿no? Todavía no está bien puesto. Y entonces, como lo he desarmado y tiene piezas muy chiquititas, pues, pues lo, lo compré, y digo, bueno, pues las pego aquí, pero... Voy a tener que buscar sobres. Y ya los sobres de. De CD transparente. Ya de eso no lo busquéis porque no. No queda. Bueno, a lo mejor a la cochina que le quede alguno de. Desde hace bastante tiempo, pero. Ya no. Ya no lo hacen. Bien, voy a seguir enseñando lo que compré en el bazar. Como ya os digo, encontré muchas cositas curiosas. Mira, encontré estos gatitos de la suerte. Que son de porcelana. Me encantan. Traen cinco. En rosa, en amarillo, en negro, en rojo y en azul. Y me parecen una monería. Y son así chiquititos, me estoy abrazando viva Y me parecen una monería. La china me dijo, ten cuidado, que son de porcelana y se rompen. Y le dije, ya, ya lo sé. Y bueno, dicen que llaman a la suerte. ¿Ves? Mira cómo bueno Vamos a sacarlo. Vienen con su alfombra y su cascabel. Que este cascabel suena poco. A mí me gustan los cascabeles que suenen más. Así que probablemente se lo cambie y le ponga ahí, no sé. Un cencerro, ¿ves? Que llevan su alfombrita. Y para decorar la Scratch Room me encantó. Así que este que ya lo voy a sacar. Porque lo voy a poner yo. Eh, aquí. Aquí no tengo, no tengo Scratch Room. Pero no me importa. Lo pongo en mi chimenea o en cualquier otro lado. ¿Qué más? A ver. mira Compré un montón de, de tarjetas. Que me van a hacer falta. De, 8, de 4 gigas. Esto. Eso es para limpiarme. Para ¿Qué más? Mirad. Encontré. De J.I.E. Mirad que... Eh, como turquesa. Mirad que anclas más bonitas. Me costaron 79 céntimos. Y traen... 8. No. 4, 5, 6, 7. Traen 7. Y son muy monas. Y llevan el agujerito. eh. Lo llevan. Atraviesan de arriba a abajo. Voy a abrir la puerta Porque estoy poniéndome chorreando que me estoy poniendo mala ¿Vale? Cogí esa Uy, me voy a abrir la puerta a dar una Uy, por Dios ay, ay, ¿eh? Mirad, igual de tus Compré estas estrellitas de mar ¿Ves? Son muy monas Estas me costaron ahí. Lo Voy a ir igual, 79 céntimos Y son muy chulas Y son estrellitas de mar Esto que voy a poner aquí Mirad, ¿qué más cogí? Cogí más cosas de, de, de, de turquesitas y de cosas. Bueno, voy enseñando conforme vayan saliendo. Pues cogí estas flores que son de la marca Accesorios. Mirad qué monas. Estas me costaron 99 céntimos y es de madera. ¿Mm? Mirad qué bonita. Y me gustaron y me traje un paquete. Y estos también llevan, llevan para, para engarzarlas. Llevan el agujero. Es que es una cosa de vida porque no tengo aquí caja. De verdad, para que ¿eh? lleves. Bueno, tengo la de arriba. A ver, yo tenía por aquí esto pero me lo regaló el otro día eh, Cristina. A ver si cogen. Sí, sí, cogen. Yo creo que sí. A ver, mira. ¿Veis? Que coge el, el pinche escrapero. Pues esta cogí un paquetillo. Esto que todavía no lo he pegado. Porque no tengo pegamento fuerte. Tengo pegamento tipo cola Y esto no lo voy a poner en... Ahí no lo voy a poder poner tipo bueno Pues vienen dos fucsia Dos azules, dos celestes, dos rosas y dos blancas. ¿eh? Y somos monas. Son muy graciosas, la verdad. Bueno, pues esto lo cogí en el bazar. Y esto es madera, vale, Vale, más, Muy bien. Merdita. ¿Qué más? Mirad, pillé. Mirad qué bola De JIS, 79 céntimos. Plástico, pero son chulas. ¿eh? Estas mismas las tienen plateadas de metal estas de plástico y de coronines pues cogí un paquetillo ¿qué más? mirad, cogí de maderita estas la verdad es que yo no sé si es esta maderita o es piedra creo que es madera, 79 céntimos y son arandelas, no, no es madera no, esto es como film, filmo tampoco como una resina o algo así ¿veis? y cogí esta arandela y son gorditas ¿qué más? mirad lo que encontré me encantaron, las sirenitas son chulas, chulas. No la había visto nunca. Cuestan 89 céntimos y traen 5. Mira qué mona. ¿Verdad? Pues cogí un paquetillo. Y después vi estos corazones. Que bueno, nunca vienen mal. Y además no vienen atravesados a lo ancho, sino a lo largo. Y entonces cogí este paquetillo. Me costó 79 céntimos. Y según el paquete que compres, pues así te vienen los colores. Pues cogí este paquetillo. ¿Qué maravilla. Vamos a Vamos a ver. Esto es que compré también una funda para mi móvil. Mira, encontré estas flores que Cristina me ha mandado a mí un paquetillo. Esta es de la marca Accesorio. Me costaron 69 céntimos y son florecitas que brillan un montón. Y Cristina me ha mandado también un paquete, así que ya tengo dos. ¿Veis? Estas sí que se pueden guardar en las cajas que... Que le compré a centímetro y pulgadas porque son grandes y son gordas. Y tienen forma. Pero la, la chiquitina, chiquitina, que va. Eso no se puede guardar. Se sale. Esto que me voy a poner. A plantar rama. Mira, compré eh, de pulpo y cangrejo de la marca accesorios 99 céntimos, en madera, pintada, ¿Veis? Y esto tiene un agujero, sí. Esto es atravesarlo. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5 pulpos y 5 cangrejos de colores. Son muy laciosos. Esto de madera. ¿Qué más? A ver. Mira, mira. mira Estos es arcoídricos de JIE traen 5 también. Sí. ¿Vale? Y son muy chiquititos, son muy monos. ¿Y vienen agujereados? Pues oh, no. No, esto... Vieron que se ha pegado o le hace tú el agujero. Pero son muy monos. Son muy, muy bonitos. Y cogí, creo que dos paquetes. Pero ahora son Mira, Mirad, cogí estos que es de la marca accesorios, Son corazones, son perlados. Y además también están tallados porque llevan como, como celdillas. No sé si se verá bien. Ahí, ahí, que se da la vuelta. Así. ¿Veis? Y vienen así Así en esta Y valen 99 céntimos. Hombre, muy barato tampoco son La verdad ¿Qué más? Vamos a ver Si os enseño alguna cosita más ah, Mirad De madera Arcoiris En madera Estos sí vienen agujereados también De... A ver cómo vienen agujereados Un agujero está aquí Y el otro agujero Ah, viene así De arriba para abajo Veis, que para los pinchos también no quedan de lado, quedan para abajo, quiero decir, derecho. Y y lo cogí. ¿Qué más? Eh, mirad, encontré, que yo no pensaba que me había traído esto, pero me lo he traído. Estos dos lazos. No, porque estos lazos se atraviesan así, a los pinchos capelos le quedan le mucha gordura, pero bueno, como trajo un paquetillo, 79 céntimos. ¿Qué más? A ver, esta es la misma que os he enseñado antes. ¿Vale? Que me traje dos, esta. ¿Ves? Dos. A ver, mira, encontré estas flores que me encantaron. ¡Qué bonitas son! Me gustaron mucho. Son de J.I.E., valen 89 céntimos. Y creo que, si no me equivoco, cogí dos, así. Aquí está. ¿Ve? Cogí estas dos, que me parecen súper bonitas. Y además, como los colores son tan pastelitos, me gustaron. Mira, cogí esta princesita de J -I -E, o una niña, 89 céntimos y traen 5. Tampoco lo había visto nunca. Y cogí. Porque, no sé si cogí la otra, no Me tengo la tengo que metido en el ahí, Otra cuerda más de fimo, 99 céntimos y son corazones. Son corazones de colores. Y traen estampadillos con florecitas. Vienen así y cogí este. Y este, que estos son helados, chuche ¿vale? Mira, igual, 99 céntimos. Helados, caramelos, polos, dulces. Pues vamos, ya, ¿Qué más? a ver. Mira, copia este conejo que para el año, coneja, que para el año que viene para Pascua ya las tengo. Valían 99 céntimos, son de accesorios y son de maderita. Bueno, yo cogí, pues, porque lo que no tenía, las últimas veces entraba y no cogía nada, porque tampoco porque no traía mucha novedad. Mira, de arandelas cogí dos, ¿vale? Para que más o menos los colores me cuadraran y tal, que es difícil, pero bueno. Que tuvieran rojo y eso, pues esto. Mira, escogí estas estrellas que me las encontré también, que parecen de piedra, pero yo creo que no. Valen 79 céntimos y traen 15, y son estrellitas de mar de colores. Tienen agujeritos, ¿eh? para engarzar. Son muy chulas. Me gustaron mucho como las pero ahora en colores. ¿Qué más? A ver. A ver De las bolas que os he enseñado, que también las traía en plateada y ahora las están haciendo en plástico de colores, que os la he enseñado antes y ahora no las veo. Están aquí. ¿Veis? Me compré dos. Traen bastantes. cogí estas dos. ¿Qué más? A ver. Ah, mira. Las tiras. Esta de estrellita. También vienen como. Como perladas, como nacaradas. Así. Ah, pues esta. Y esta costó igual. 99 céntimos. Esta de flores. De Fimo. 99 céntimos. Esta. Y esto es plástico Y además Esto es primo. Y después encontré estas que me gustaron Porque brillan mucho Son transparentes Igual, 99 céntimos Igual, de JI. Pero brillan mucho Y dije, mira, para dar efecto agua O burbujita y tal Y me traje una ya, ya. ¿Ves? Compré un de estos para hacer paquete. Mira, compré esto que no lo vaya a ver, pero es para los para los punzones, estrapero, ¿veis? El terminal. ¿Qué más compré? Estas a, a, a, em, florecitas de como de lentejuela, ¿veis? En muchos colorines. Son 3D, son duras, son fuertecillas. Y después también encontré, mmm, mirad qué piña. Qué graciosa, de J.E. Tampoco la había visto nunca. Y cogí este paquetillo. Y esta traen C, ¿veis? C Y me parecieron graciosas y las cogí. Después encontré esto que para mí es novedad, novedad, novedad. Yo no lo he visto nunca. Y mira, son eh, como conchitas, ¿veis? Que son, están decoradas. Pone Love. Esta que pone Believe. Conchita, caracola Así Esta que viene, bueno, de distintos colores Y esta que vienen con estrellitas Que me han parecido muy monas Después compré Mira, encontré Charm de cangrejo Y cogí uno Un paquetillo No sé cuánto es, porque no, no? Creo que traen ¿no? Uno, dos 10 que trae. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Vale? 10. Cangrejo. Ay, mirad, encontré esta. La ala esta de ángel. Pero bien entallada. Y la cogí. Mirad qué chula. Y bien entallada. Son transparentes, ¿eh? A ver si las saco y las veis. ¿eh? Y bien entalladita al aire. Y me gusta, mirad. ¿Veis cómo están huecas? Ah... Estoy buscando el punzón este. que este. Como se le sale la pelota esta, pues. Pero mirad, lo que yo creo, Están para meterse por aquí. Que no entran. Habría que hacerle un poco más grande. ¿Veis? Y después, mira está hueco. Por ahí. ¿Veis? Por ahí. Es eh, al aire. Está calado. Y me gustaron. Y dije, bueno, pues me la voy a llevar. Y me traje un paquetillo. Vale, me voy a ir y me traen paquetito. me parece que son súper bonitos, la verdad. Me parece que son muy bonitos. Y traen ocho, ¿no? Bueno, 8. Las, las, las cintas de casé, que ahora es una locura. Se lleva mucho. Traen 4, 95 céntimos. Y cogí este paquetito. Y por último, también cogí de Charm estos peces, que pues son los, el pez ángel. Que es muy bonito, también viene tallado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí, pues acá. Pero, mira, eh. Vienen dos, cuatro, seis. Mirad qué bonito. Viene tallado, ¿eh? Es que, por ejemplo, el cangrejo, pues no viene tallado. El cangrejo, un cangrejo, pero ya está. Pero esto sí. Esto tiene más trabajillo, digo yo. Aunque esto lo hará una máquina, digo yo. Solo. Una máquina que... Pe -pe -pe -pe. Pues esto, me compré un paquito también. Que me parecieron muy gracioso. Encontré esta pegatina de lo, del zodiaco Que me gustó. Que son de Dimi Es que no está nada barata, ¿eh? Mirad las pegatinas los que vale, Dos euros. Y solo me traje esta. Y compré estas medias perlas porque aquí no tengo y me van a hacer falta. ¿Veis? Esta, de colorines. Y de, la, de lo del iris cogí dos, que no sé dónde estará, que os he enseñado antes que había una, pues no. Cogí dos, las dos que quedamos, ya no quedaban más. que no son más mentiras. Ah, esta no. Porque, digo, voy a volver dentro de unos días y no las voy a encontrar, y cuando la llevo no son de la que voy a tener delante, chicas, pero no la veo. Uf, es que estoy súper agobiada de verdad, no me no me dejan. Ahora la piscina, mi marido tiene fijación con la piscina. El otro fijación con otra cosa, y el otro fijación con otra cosa, Y así. Y yo solo, a todos. Madre mía. Y con mi marido fuera, estaría todo bien tumbado en la pequeña. ¿eh? Estas son las la de esas. Es que quiero ver si tenía o Yo creo que me lo he enseñado ya No estoy segura. Mire quién soy. A ¿Vale? ver. Aquí está. ¿eh? Cogidos. Bueno, pues esas son todas mis compras. Porque ya después, mirad, me compré este capazo. Que es muy chulo yo lo quería sin nada para hacerlo yo pero bueno, ya venía a bordar, estaba de rebaja y me lo cogí y viene con su cremallera para que no se pierda nada esta es la factura no sé si lo estáis viendo o no lo estáis viendo o qué. y os la enseño a ver si puedo si no tiro nada ay así y tiene un tamaño muy gracioso me gustó y dije bueno, pues me lo voy a llevar y nada más esto es todo lo que compré en mi visita a los bazares de por aquí he ido a dos qué más no sé si volveré ahí la verdad creo que no que ya hasta aquí pero me gustaría no volver a mismo por supuesto que no porque para qué pero me gustaría volver a bajar porque por ejemplo aquí no hay la tele. pero no sé si voy a poder entonces dije bueno ya bastante poco lo que tengo con esto pues nada más hasta aquí mis compritas, las estoy ordenando, no sé para qué, porque ahora lo voy a desordenar. Pues para que os hagáis una idea de lo que compré, ¿vale? Oye, esto me encanta, ¿eh? Y tienen para engarzarlo también, de aquí para abajo. Se engarzan todos. No lo había visto nunca y me gustaron. Y dije, bueno, pues ya está. Y esto, que... Mira, yo también lo pongo, ¿vale? Para el cierre de los punzones, ¿vale? Pero, a ver si sí lo puedo hacer. Ahora que estoy en directo seguro que no me saldrá. Mira, yo con esto, por ejemplo, con el punzón que me ha mandado Cristi... a la hora de sacar las cosas porque es que se te va la pena entonces lo que hago es cogerlo por aquí pincharlo del todo y si tengo suerte y no parte que me iría quedándole vuelta para que entrara venga, anda así con un poco de esfuerzo y teniendo cuidado de que no se ahorra. es como si fuera una especie de copa y a la vez, de tope a ver Aprieto ahí, ¿veis? Y ya la bola no se cae. Aparte de todo, en su punta, pues lleva el tope que ella me había puesto. ¿Veis? Y ya que la bola no se mueve ahí. Incluso empuja a las letras estas que ponía Mercedes a que tampoco se den la vuelta. Lo puede apretar más o menos, ¿veis? Y ya no se daría la vuelta. Y ya quedarían así. Y la estrellita que venía colgada también. Anda, por aquí. Lo que pasa es que la he puesto y se ha vuelto a abrir. Eh, porque no la he cerrado con los alicatillos. Cuando lo cierre con los alicatillos ya no se abrirá más. ¿Veis? Y ahora pues ya sí. Y ahora se puede manejar bien. Pero si se te está cayendo la bola, uff. A mí por lo menos me pone. Mmm, me pone a los nervios porque todo está aguantando la bola. Pues nada, chicas. Espero que os hayan gustado y si así y me queréis dar un like, muchísimas gracias. Os vuelvo a poner sobre aviso, se, se aproximan... De las que hacen historias, craperí... Sí, si tengo un poquito de suerte, novedades muy chulas. Estoy muy contenta de que si esas novedades llegan, contároslo. Recordad este nombre. Nació Riven del nacer del de Scrap. ¿Cómo es? Riven. ¿Cómo es? Riven del Donde las hadas permitirán que todos tus álbumes, tus sueños y manualidades se hagan realidad. Hasta ahí de momento puedo leer, pero si Dios quiere, en breve os contaré mucho más. Besos para todas. Cuidaros, eh, perdonadme si estoy un poco monótona, porque es que esta mañana me ha dado un mareo que me iba a caer. Estaba aquí grabando el, y me, me ha dado un mareo que, de verdad, yo me creí que me moría, ¿eh? Porque no podía, no me dolía nada, pero no podía respirar, no sé. Y he empezado a, el oído de esto que ya te van, que parece que te va a caer y no, po y no, podía, y no podía respirar y... Y ya, porque estoy muy acelerada, pero yo creo que, que pronto, a ver si os puedo contar, parte, y ya, y bueno, y ya por lo menos pues también yo descanso un poquito y te desahoga un poco y, y de momento recordad. <risa> Besos, cuidaros. Chao. Thank mm -hmm. you.